Así iniciamos. Eh, y bueno, eh, me gusta iniciar agradeciendo este, esta reunión, esta unir voluntades para estar, para ser. Eh, y bueno, pues vamos a iniciar. Eh, voy a, a iniciar Poniendo en este campo esta información que ya conocemos, eh, que hemos practicado y que, bueno, pues nos colocamos desde este momento en una, en una postura de apertura, de disposición, eh, de mucho amor y de alegría. Somos Minyue. Te amo, me amas, nos amamos, somos uno, corazón a corazón, practicamos la totalidad de Mingyue, diligentemente mente y con buena autodisciplina. Con Amor ming creamos una vida y familia bellas. Construimos un campo de conciencia poderoso para traer despertar paz y alegría al mundo. Comenzamos a cultivar Minyue. Estamos arraigados al centro de la tierra. Nos integramos con la naturaleza. Somos tierra. Y al mismo tiempo somos cielo. Sentimos simultáneamente nuestra infinitud y nuestra tierra. El observador se observa a sí mismo. Min Yue dice Xu Xu Xu. Más mm. mm. el cuerpo se hace puro, se aclara. Mingyue entra al interior de la cabeza, desde el interior de la cabeza Mingyue dice shu, el espacio se abre, se relaja, En el cuello, Mingyue, Shu, se min si fusiona con el cuerpo de Chi, en el cuello, shu. En los hombros, brazos, el espacio se abre, el chi fluye, chi puro. Estamos presentes. En el pecho, Mingyue, En la cintura. El espacio se abre, el chi se abre en nuestra cintura. Desde nuestra pelvis cadera, Mingyue dice, Xiu. espacio, el chi fluye. a lo largo de toda la columna vertebral. Columna de chi vacío, más no vacío. Desde nuestras piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. Chuu. Todo el cuerpo es Ming-Yue. Todo el cuerpo de Chi fusionado con Minyoe. Desde todas las articulaciones del cuerpo. Desde la piel. Sí. Nos fusionamos con el vacío infinito. Sí. sonido con la n mm. en todo el cuerpo en cada célula minyue dice mm. Estamos presentes Compartiéndonos desde el corazón Siendo corazón, siendo amor incondicional Desde lo más profundo sonreímos Desde lo más sutil sonreímos Desde lo más profundo irradiamos alegría, belleza. generamos paz mm. Somos Minyue, manteniéndonos en esa conciencia de Minyue, en esa autoconciencia, en esa autoobservación, lentamente nos vamos a poner de pie. colocamos nuestros pies juntos mm. continuamos cultivando mi Desde Mingyue vamos a comenzar a fortalecer a nuestros tres dantien Vamos a iniciar con cabeza de grulla. Elevamos los brazos por el frente. Reunimos Chi hacia arriba. Apertura, vertemos el chi, el chi nutre a la cabeza, al cuello, a todo el cuerpo y colocamos nuestras manos en nuestra cintura. Retraemos la barbilla, barbilla hacia arriba, hacia adelante, abajo, adentro, arriba, adelante, abajo. Adentro, continuamos observando que nuestro cuello, nuestras cervicales se mantengan relajadas, abiertas. Mingyue está en la cabeza, en el cuello. Desde lo más profundo, el cuello relajado, abierto. Vamos a realizar un último movimiento para invertir la dirección. La barbilla baja, adelante, arriba, hacia el cuello, a lo largo del pecho, adelante, arriba, al cuello, a lo largo del pecho, continuamos, cuello, cervicales, se relajan, se abren, Cervicales alegres, cuello alegre. Vamos a realizar un último movimiento. Regresamos al centro. Cuello relajado, hombros relajados. Bajamos nuestros brazos. Y circulamos a nuestros hombros. Adelante, arriba, atrás, abajo. El espacio se abre, chi se abre, el Está en la zona del pecho, en la espalda alta. Permitimos el espacio, evitamos machucar, generamos espacio. niño se fusiona con el vacío, con el Chi, con nuestro Dante en medio. Lucificamos, suavizamos esa zona. Y vamos deteniendo. Vamos a practicar Chen Chi elevamos brazos por los costados las manos a la altura de duchi flexionamos muñecas comenzamos a generar el movimiento voy a poner música ya comenzamos puedes seguir el ritmo de la música si lo sientes muy rápido entonces ve al ritmo que sientas apropiado para ti. Mantente ahí. Yo se mantiene estable detenemos relajamos las muñecas lentamente vamos bajando brazos Circulamos, hombros suave, adelante, arriba, atrás, abajo, espacio. Se abre el pecho, se abre el espacio en el pecho, las estructuras en el pecho. La sangre se abre en el pecho. Nutre y limpia. Recordamos no machucar. Al contrario, generamos, permitimos el espacio... Vamos deteniendo, nos observamos, niño estable, presente. Reunimos chi por el frente, elevando brazos hacia arriba. Vertemos el chi. El chi penetra profundo, niño adentro. Colocamos nuestras manos en la cintura. Separamos los pies para rotar la pelvis. Iniciamos el movimiento hacia la izquierda, atrás, derecha, al frente. Rodillas suaves. El espacio se abre en el dante en bajo, el chi se abre en todas las estructuras de nuestra pelis cadera. Mm el interior de nuestra pelvis en alegría. El chi circula. Vamos deteniendo y centrando para invertir la dirección, derecha, atrás, izquierda, adelante, derecha, atrás, izquierda, adelante. Nuestras articulaciones sacrofemorales se suavizan, se abren, donde se insertan las piernas a la cadera, el chi penetra, hay espacio. Somos ninjue. Gracias. Mm. Vamos deteniendo, centrando, vamos a llevar el coxis ahora hacia adelante, hacia atrás, adelante, atrás. Vamos a integrar a este movimiento nuestra respiración de garganta, cuando el coxis va hacia adelante, inhalamos, cuando va hacia atrás, exhalamos. Te hace espacio en nuestra garganta, en nuestro cuello. Centramos, aproximamos nuestros pies, nos observamos nuestro estado, nuestra condición de Mingyue, reunimos chi enfrente de nosotros, una gran esfera de chi. Continuamos cosechando chi hacia arriba. Quin elevado, voy hacia arriba. Espacio en la cintura. Vertemos el chi. Chi profundo nutre a la cabeza, al cuello, hombros, brazos, pecho, cintura, pelvis, piernas, cubrimos Duchi. deslizamos las manos hacia los lados vamos ahora a fortalecer a nuestra columna vertebral, a nuestro sistema nervioso. Vamos a empezar generando flexibilidad en nuestra columna, nos sentamos. Nuestras manos, palmas sobre los muslos o hacia las rodillas. Continuamos cultivando Minyue. Y desde Minyue comenzamos a girar nuestra pelvis adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha. Continuamos. Vamos deteniendo para invertir la dirección, adelante, a la derecha, atrás, izquierda. Flexible la zona sacra, la zona lumbar, la zona dorsal, la zona cervical. Toda la columna se abre. El chi circula, el chi penetra, el penetra. Vamos deteniendo, espacio en la columna, mm. columna de chi, alegre, toda la columna alegre, desde el coxis, el sacro, las lumbares, las dorsales, las cervicales. Minyue se fusiona con el cuerpo de Chi. Con el Chi de la columna. Desde Minyue nos ponemos de pie con atención. Vamos ahora a doblar el cuerpo, arquear la espalda, pies juntos. Nos observamos, continuamos cultivando minyue, permitiendo minyue. Reunimos chi por el frente y desde todas direcciones vamos elevando brazos. Los brazos tocan a las orejas, palmas hacia el frente. Observamos huyin, bai Hui. Espacio en nuestra cintura, espacio intervertebral. Comenzamos a doblar, cervicales caen hacia adelante, cada una, vértebra por vértebra, cada una de las dorsales. Cada una de las lumbares. Cuello relajado. Las palmas frente a los pies. Llevamos la frente hacia las rodillas. Uno. Dos, tres, con suavidad y atención, desde el niño giramos hacia la izquierda, frente hacia las rodillas, uno, dos, tres, Lentamente vamos hacia la derecha. Uno, frente a las rodillas, dos, tres, regresamos hacia el centro, reunimos chi hacia atrás, sujetamos el tendón de Aquiles, masajeamos. Frente hacia las rodillas, uno, dos, tres. Regresan nuestras manos hacia adelante, abrazamos a las orejas desde mi Comenzamos a subir. Lumbares, dorsales, cervicales, abrimos hacia atrás, se abre el pecho, la barbilla con suavidad hacia el cuello, sentimos cómo se estira el abdomen, el pecho, la columna empuja hacia adelante toda la columna y regresamos al centro. Cuín elevado, y hacia arriba, espacio en la cintura. Mm. Cervicales comienzan a bajar, cada una siete cervicales. 12 dorsales, vértebra por vértebra, el pecho empuja hacia arriba. Cinco lumbares, el abdomen empuja hacia arriba. Y el cuerpo se dobla. Frente hacia las rodillas, uno. Dos. Tres. Giramos hacia la izquierda. Uno. Dos. Tres. Hacia la derecha. Uno. Dos. Tres. Centramos hacia adelante. Reunimos chi hacia atrás. Sujetamos tendones o pantorrillas o la zona posterior de las piernas que alcancemos. Frente hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres, regresan manos hacia adelante, reuniendo chi, abrazamos a las orejas, desde Ming -men subimos, lumbares, dorsales cervicales, Abrimos hacia atrás, se estira el abdomen, el pecho, toda la columna empuja hacia adelante. Estiramos, regresamos hacia la vertical. Última vez, soltamos cervicales hacia adelante, dorsales lumbares frente hacia las rodillas uno dos tres giramos hacia la izquierda uno 2, 3, hacia la derecha, 1, 2, 3, centramos, reunimos chi hacia atrás, sujetamos tendones, masajeamos, frente hacia las rodillas uno dos tres regresan manos hacia adelante cosechando chi abrazamos orejas subimos desde mi lumbares dos sales Cervicales. Arqueamos hacia atrás, estirando abdomen, pecho, la barbilla con suavidad hacia el cuello. Estiramos, regresamos hacia el centro. Vertemos el chi, mingyue profundo adentro, el chi en el espacio interior profundo, mingyue y el cuerpo de chi se fusionan. Vamos bajando brazos, el chi nutre la cabeza, el cuello, hombros, brazos, pecho, cintura el biscadera hacia las piernas profundo minyo adentro en el espacio interior los brazos cuelgan a los lados separamos los pies a la anchura de los hombros vamos a realizar el movimiento de la oruga Ming-men va hacia atrás, adelante, vértebra por vértebra, comenzamos con el movimiento, vértebra por vértebra. Desde Minyue, desde Minyue, cada vértebra se mueve. Columna Minyue, movimiento Minyue. Cada vez se abre un poquito más ese espacio de nuestra columna vertebral. Nuestro sistema nervioso central se abre. No. Mm -hmm. Desde Mingyue somos sensibles para percibirnos en nuestra sutileza, en nuestro cuerpo de Chi, en el espacio vacío más no vacío. Vamos deteniendo. Juntamos pies. Reunimos chi desde todas direcciones, brazos por delante, una gran cosecha de chi, estamos cosechando al campo de chi para reunirlo sobre la cabeza, gran reunión de chi vertemos el chip penetra bajuí, profundo sentimos el interior de Baihui. el chip penetrando en el dante en alto. hacia el cuello profundo continuo hacia los hombros, brazos, Profundo en el pecho, el espacio infinito del pecho se nutre de chi, la cintura, cadera hacia las piernas, profundo, el chi continúa nutriendo, penetrando, reuniéndose adentro, subimos brazos hacia el frente. Continuamos cosechando y cubrimos el ombligo. Un chi circulando con potencia por todo el cuerpo nutriendo y limpiando todo el espacio cristalino, diáfano, niño en cada célula de nuestro ser. Alegría, desde lo más profundo se irradia la alegría, la apertura la disposición, apertura y disposición a dar pasos en el camino desde la conciencia pura, cubierta y sostenida por el amor incondicional. Hola. Hola. Hola. Deslizamos las manos hacia los lados. Podemos ir abriendo poco a poco los ojos, abrir los párpados, cerrarlos, abrirlos, cerrarlos, parpadear. Levamos un talón, el otro, alternamos, el chi continúa penetrando, continuamos en Mingyue. Vamos hacer una caminata para dirigirnos a cerrar, sentarnos y despedirnos. Muchas gracias, un gusto haber estado hoy y gracias por el espacio. Hola.